Bueno, muy buenos días o buenas tardes, no sé. Pues voy a empezar dándole un poquito del... poco más o menos de la música del riquito. Luego me paso tantito a la laudería. Yo tengo pues ahora sí que varios años de ser músico tradicional. Yo... Empecé a aprender como el, el 38 al el 40. Voy a decir que tengo como 70 años de conocer la música jarocha y el requinto. Pero yo pienso en esto de que nosotros, los que tocamos, por ejemplo, agradezco mucho, después de haber conocido algo que toqué mucho, al estilo de mi tierra, del sur de Veracruz, tuve la oportunidad. Estar una vez aquí en Playa Vicente, y me encontré aquí con Ramón Gutiérrez, que ahí lo conocí, y le robé a él tantito de las experiencias que traía de su requinto, del, de quinto cuerda que le, pone, o le puso a su requinto, y de ahí saqué yo algo de ahí. Y de esa vez me la llevé para el sur, y empecé a tocar. Y se, me sentí muy a gusto tocando eh, agradeciéndole aquí a Ramón eso, porque yo aprendí eso, y a mí me gustó mucho tocar así, que mi requinto que traigo es de cinco cuerdas. Cuando llegué a Tlacotal por una vez, yo ya traía el requinto arreglado con cinco, me encontré aquí a Gilberto, y le digo, mira, yo traigo este requinto así, está bien, está bien, y él me dice, sí, está bien. Y empecé, y empecé entonces a seguir tocando así, hasta la fecha. Y yo agradezco otra vez más a Ramón también de eso, de que se aprende mucho. Yo he aprendido mucho últimamente, como dijo la canción, después de viejo, empecé a aprender un poquito más, y más, y más. Y ya fue de que yo empecé también a trabajar en la lavandería, a hacer jaranas, a hacer requinto o guitarras pero yo la hacía con el puro machete y formón para pasear una, una música de esa que cuesta, costaba mucho hacer un trabajo de esos con pura con este con el puro formón que lo nombramos nosotros para, para escarbar una guitarra o una jaranda pero ya más adelante pues tuve la oportunidad de conseguir mi cinta o la Sierra Cinta mi taladro y todo eso, empecé a trabajar mucho más, menos que antes y empecé a aprender a trabajar eso hasta ahorita, ¿no? Lo único que yo tengo otra cosa de mi trabajo, mi trabajo es lírico, yo escucho mucho de, de medidas de números y yo no trabajo con números, sino que yo trabajo líricamente. El único que pongo en mi requeto, una arana, una que sea, una raya en medio bien puesta y de ahí saco todo. A puro, es decir, a, la, a donde a mí me conviene poner el, el puente que se lleva atrás, ahí se lo pongo, nada más. Lo que sí tengo ya, medida para, o una regla con las medidas exactas de, de la entrastadura. Eso es lo único que tengo trazado. Y ya de ahí agarro para seguir trabajando líricamente. No ocupo yo este, medidas. Me dicen mucho bueno, pero ¿cómo? Sí, pues así aprendí yo y así me vine y así estoy trabajando. También recibí de, de aquí de Gilberto una época que yo trabajaba en la Casa de la Cultura de Oluta. Ahí recibí yo la. ¿Cómo le nombran? Cuando estuvimos trabajando ahí, aprendiendo, él fue a enseñarnos un taller de, de, de, de, de instrumentos y ahí empecé yo a trabajar las medidas y todo, hasta la fecha que estoy trabajando, pero trabajo más bien líricamente, sin, sin, sin numeración, no sé, hasta ahí. Pues yo creo que sí, este, sí me quedan bien mis instrumentos, hay veces que sí me fallan pero la vuelvo a reconstruir y me queda, buscándole la vuelta a que me quede, porque, pues, vuelvo a repetir, yo no conozco de números, sino que nada más líricamente trabajo. Y cortitamente estoy haciendo ese, esa conferencia con ustedes, porque oigo decir el tiempo que tenemos. ¿eh? Muchas gracias.